¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Alcin El día de hoy vamos a hacer retos Como pueden ver tenemos aquí un recipiente Con varios papelitos de colores Pues aquí tenemos algunas cosas, algunos incentivos Y materiales para el reto que vamos a hacer hoy Pero este va a ser afuera ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer Eli? Bueno como tú dijiste pues tenemos unos papelitos Unas preguntas o unos retos que algunas de nosotras vamos a hacer Pero también tenemos algunas paletas Y este, pues traemos un ukulele Porque vamos a cantarles a algunas personas y también tenemos unos libritos que es de un futuro con esperanza, que también para regalarles a las otras personas para que puedan conocer más acerca del amor de Dios. Así es. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Esto es. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Esto es. Al 100. Bueno, y aquí estamos nuevamente y vamos a escoger para ver qué nos va a tocar hacer el día de hoy. Dice, haz una oración por un desconocido. Entonces vamos a buscar a una persona para que pueda hacer una oración por ella. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo. José Manuel Ibarravila. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth. Queremos orar por usted, así que quería preguntarle si hay algo en especial por lo que quiere que oremos o, o algo así. Por mi familia y por un negocio que estamos eh, proyectando aquí en Montemoreno lo, por lo cual quiero que ore mucho. Ok, bueno, vamos a orar por usted ¿Ok? Eh, Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí gracias porque nos has despertado un día más de vida te quiero pedir de forma especial por aquí por mi amigo, tú sabes los planes que tiene en su corazón y todas las cosas que quiere hacer, te pido por ese emprendimiento que está haciendo, que quiere lograr tener ese negocio que quiere poner que puedas bendecir a su familia y y cada uno de sus planes. Te pido que lo protejas, que lo bendigas. Y gracias por todas tus bendiciones que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Ok, ahora yo me es mi turno de agarrar un papelito y ver qué reto me toca. A ver, veamos se ayuda a un vendedor bueno, vamos a ir con alguien que esté haciendo algún servicio o vendiendo algo y a ver en qué le podemos ayudar ok, nos encontramos aquí en el puesto de Churros Toño si vienen a la plaza, cómprenle tienes papitas y tienen donas y un montón de cosas con nuestro amigo Sebastián que es un poco penoso pero bueno, como en el reto me salió comprarle un vendedor, vamos a comprarle unos churros Son 30, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a finalizar con estos retos. Voy a hacer las dos últimas, uh, los dos últimos retos de manera rápida. Y vamos a... Eh, voy a sacar los papelitos. El primer papelito dice... Haz una oración por un desconocido. ¿Ok? Bueno... Vamos a ver. Bueno, no se diga más, vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos permites estar aquí con la señora Hilaria Martínez. En esta tarde yo te quisiera pedir de una manera muy especial por ella y por su familia. Por favor, eh, cuídales, guárdales, que tus planes se puedan cumplir en su vida y que ella pueda conocer más acerca de ti. Por favor, eh, protege a su familia, a... Y sé con ella en todo momento En Jesús, amén Bueno, pues le agradecemos aquí a la señora Hilaria Martínez Y quisiera regalarle un libro ¿Sí? Bueno, le voy a regalar un libro ¿Sí?